Bueno, muy buenas tardes a todos los vecinos y vecinas de Hurlingham. Llegamos acá al microestadio y hoy a la tarde hay boxeo acá en el microestadio. Estamos acá con Lautaro Prado. Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes a vos, Fede, a tu viejo, a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a transmitir un poco de boxeo de los chicos que ustedes en el polideportivo. Sí, sí, sí. Vamos a hacer 10 peleitas, 10 combates. Va a estar peleando 6 de nuestros chicos del poli. Van a ver pelea Maxi Verón, un integrante de la selección. Hay Bien. dos chicos que son campeones de Zambapa, que viajaron a México. Así que va a estar muy lindo el festival. Va a estar bueno, va a estar Qué lindo muy. el cuadrilátero. ¿no? Muy lindo, hermoso, hermoso. Y bueno, después a la noche están las peleas por TCS por acá, profesionales. Sí. ¿Qué es para ustedes, vos que sos el encargado de la actividad en el poli, de boxeo, poder estar hoy acá y con, con tanta gente ¿no? que lo va a ver? No, la verdad que muy, muy contento de que vuelva... De que se vuelva a mover todo de vuelta. Ahí va. Tanta gente no hay, hay poca gente porque, <risa> obvio, que es sin público. Tan solo los chicos que pelean con los técnicos. Y bueno, pero es lindo volver a, a moverse, que vuelva la actividad. Ya el mes que viene volvemos con las peleas eh, con las FAP, con la Federación. Métanse para atrás contra la baranda si también se ve. Ahora ahí podemos está, está. tomar una toma. Ahí Acá sigan, sigan, bueno, sigan. va a estar peleando el, el hijo de la tigresa aquí, que está ahí abajo, eh, también, ¿Cómo, ¿cómo lo ves eso vos? Eh, va a estar peleando Maxi Chaparro, el hijo de la tigresa, eh, anda muy bien, linda peleita va a ser con un chico Seiza, que también anda muy bien, se vinieron de Seiza, <risa> muy lejos Va a estar peleando nuestro también, Félix Escurra, que sí. es el campeón amateur, pelea con el otro campeón que se fue a México, con Ángel Palacio, que es de Seiza así que esa va a ser la pelea estelar de la tarde. Eso te iba a preguntar, ¿cómo están los chicos del poli? Eh, calculo nervios de vuelta, arrancar? Eh, están motivadísimos, con nervios, obvio, después de más de un año de que no pelean, pero muy contentos de volver a subirse al ring. ¿Y vos personalmente, que sos el que está eh, organizando esto? No, muy feliz, feliz de volver a lo mío, a lo que hicimos tantas veces que el año pasado no se pudo hacer ni una vez contento de que los chicos vuelan a pelear, de, de, de volver a lo nuestro. Eh, a la edad de los chicos, vos, ¿cómo, cómo veías una pelea de estas? ¿Tú pudiste de participar? Es un sueño. Sí, sí, es un sueño. En la edad nuestra no había así que te pasen antes por la tele, antes de Taze claro. Esto empezó a pasar hace ahora, 3, 4 años, que pasan algunas peleas amateur y después las profesionales por la tele. Así que me imagino la felicidad de los chicos de salir por Taze Sport peleando. Siempre la actividad con el apoyo del, del, del municipio, ¿no? Sí, sí, sí, obvio. Agradecerle a Juan Zabaleta, a Lele, el director de deporte, a toda la dirección de deporte por la confianza y el apoyo que nos dan siempre para organizar estos eventos. Sí. Yo destaco mucho el trabajo tuyo y más en la pandemia porque sostenerlos también a los chicos, las ganas, la cuestión psicológica, las ansias sí, fue... y que además no, no decaigan físicamente, ¿no? Fue, fue difícil, pero le pusimos onda, le pusimos mucho entrenamiento por Zoom, por, por Instagram. Eh, los pibes me mandaban videos, le, les conseguimos bolsa, guantes para que entrenen en la casa, para que se sigan moviendo. Después cuando se empezó a levantar todo un poco, entrenábamos en la plaza. Eh, la verdad que los pibes le, le, le pusieron mucha onda, muchas ganas. ¿Cuál es la iniciativa del evento? ¿Qué va a ver la gente? O sea, son peleas de tres rounds. Eh, Contá un poquitito. Van a ser peleas de tres rounds, de tres minutos, algunas de dos minutos por un minuto de descanso son combates, exhibiciones, como no es por la federación no puede haber fallo, así que cuando termina la pelea, levantamos la mano a los dos chicos, le aplaudimos, perfecto. le damos un diploma de la municipalidad por haber participado, buenísimo, y sube la otra pelea. Perfecto, perfecto, bueno, eso es lo que ustedes van a ver ahora en un ratito, por la hora, por la hora de Hurlingham. ¿Y qué opinas vos de que estemos acá transmitiendo, qué sé yo, en la parte local para estos chicos? ¿Vos eh, pensás que para ellos les sirve también? Sí, olvidate, que estén ustedes, que son el medio que más difunde los deportes de Burlingame es un, un orgullo para nosotros que, que puedan venir, que nos acompañen. Nos acompañan hace varios años ya, <ríe> así que vos, estamos muy contentos. Pero vos también nos acompañás pues yo les recuerdo a la gente que vos mes a mes escribís en la hora de Burlingame de papel. Claro. O sea, vos también sos parte de la hora sí, de Burlingame. Sí, gracias sí. a vos también. No, no, por favor, muchas gracias a ustedes. La verdad que un, un gusto que estén acá, como siempre. Así que bueno, bueno, ahora en un ratito ya a las seis, ¿no? Ya a las seis. Ahora en cinco minutitos ya arranca la primera pelea. Bueno, nosotros demostramos un poco el ámbito ahí de la parte profesional de la televisión, cómo están trabajando el resto de los chicos allá. En un ratito volvemos a entrar.